Buenos días Ya sabéis por qué estés aquí pero empieza el reto mil dominadas en un día Miquel creo que lo va a conseguir yo no lo tengo tan claro Yo creo que sí Alex No sé Miquel porque siempre se te ocurre ponerme retos donde yo voy a quedar como un puto fracasado y tú como el puto amo Es la <risa> última vez que te digo de grabar un vídeo que tú quieras Ya hicimos mil flexiones en un vídeo anterior y ahora vamos a hacer Mil dominadas, que creo que estamos todos de acuerdo en que es bastante más complicado Nos hemos despertado medio pronto Para empezar cuanto antes a hacer dominadas Y tenemos una estrategia para hacer dominadas Vamos a poner el cronómetro y cada minuto yo voy a hacer cuatro dominadas No sé si aguantaré, porque al principio es bastante fácil Pero se va a ir complicando a medida que avance el tiempo Si lo hago a este ritmo, ¿acabaré en cuánto tiempo? Calculadora, mil entre cuatro dominadas 250 minutos entre 60 4 horas y 10 minutos Tardaré 4 horas y 10 minutos en acabar Y Alex va a ir a series de 3 Con el mismo plan que serían 5 horas y media Y ahora vamos a empezar por hacer 100 dominadas antes de desayunar Vamos a por ello 32 minutos 30. haciendo, 32 porque al final como empezamos al cero Has hecho 33 eran... series 33 series, 32 minutos haciendo, Miquel ya estoy bastante hinchado Dentro de que estoy flaco <risa> Hora de desayunar Ah <risa> oh. Llevo 132 dominadas. 105. Y son las 9 y 37. No se verá seguramente. Reglas del juego. Extensión completa hasta abajo y subir hasta que pase la barbilla. Y la otra regla que hay es que tenemos todo el día de hoy para hacerlo, pero si nos vamos a dormir y nos despertamos antes de haber empezado, no cuenta. No, lo hacemos en un día. Sé que se llama reto 24 horas, pero lo vamos a hacer en un día. Bueno, cuando dices lo vamos a hacer... Creo que lo dice... vamos a intentar Estamos haciendo series de tres que no es nada Bueno yo 3 y el 4 y a mí ya me costaban las tres A estas horas del día estoy medio deprimido Y lo veo imposible y eso que acabamos de empezar Yo prefiero no pensarlo Y ir haciendo hasta que no pueda más Os prometo que lo voy a intentar Con todo, si hace falta me acuesto a las 3 de la mañana Algo que no habíamos tenido muy en cuenta Es que las manos igual acaban destrozadas Pero bueno de momento han aguantado 100 bastante bien Mis manos, desayunamos y... Hemos acabado de desayunar, nos hemos hecho una foto antes de empezar a grabar para que veáis el antes y el después con los músculos super hinchados, llenos de sangre, de estar todo el día haciendo dominadas. A ver si hay un cambio o si no se nota nada. Dicho esto, son las 10 de la mañana y toca seguir. <risa> Miquel se va a quedar haciendo dominadas Y Juanito y yo, un coleguita de la infancia Nos vamos a patinar un rato A ver cómo está Ya mucho que no la veía Bueno, ese agujerito está bastante bien Se puede pasar por aquí encima Ya hemos patinado bastante, creo que Miquel me ha dicho que iba por unas 400 y se ha ido a la peluquería Yo llevo 208 y es hora de seguir, no hay excusas Yo me voy a cortar el pelo y antes de irme he llegado a las 400 Sinceramente no tengo claro que lo vaya a conseguir a dudar un poco de mí mismo, he hecho series de 4 a 1 y ya me costaba subir ¿En serio? O sea, sí, en todas, lo que pasa es que me costaba igual en todas, entonces no sé, cada vez va a peor Entonces no sé si llegará un punto en el que no puedo hacer más Creo que las voy a hacer de 3 en 3 a partir de ahora haciendo series de dos, ya no puedo hacer series de tres y yo tengo este hombre por dentro bastante mal desde, desde hace años ya se me inflama algo, la verdad es que nunca he ido al fisio, no sé lo que es Y se me queda como así echado por adelante durante semanas pero tengo la, la movilidad bastante reducida Y me está empezando a doler, se me está empezando a inflamar Me duele la piel por aquí, me duelen las articulaciones de los dedos Y un poco este bíceps, pero nada más, más o menos estoy bien Estoy casi en la mitad, con una 150 de... o así llevo Creo que es la una Bastante reventada estoy la verdad No sé si... de momento suben, así que solo hay que seguir Parece surrealista, pero probadlo en casa ¿Pensáis que sí, que lo puedes hacer con series de 10? Pero no. No, no, con series de 10 es imposible. Ahora mismo los músculos me funcionan así. Puedo hacer 3, pero no paso de 6, yo creo. Y puedo no? hacer un montón de series de 3, pero es que de 6 no paso. Porque se te cargan enseguida. Una vez empiezas, se te cargan enseguida. No puedes. Ya está la comida hecha. Miquel, sigue ¿sí haciendo dominadas. ¿Por cuántas vas? Ahora lo voy a comer. Eh. 630 de algo. Me ha hecho el cálculo exacto. Cada suben más lentas. Yo voy a seguir con esto. Vale, pues he hecho 639. Y ahora voy a comer tranquilamente. Así si esta tarde que se va a acabar o no, porque me queda más de un tercio y estoy reventadísimo. Antes he hecho una serie de una hora y seis minutos. Ahí fuera de tres, de tres. He hecho 200 seguidas. Y ha sido... Bastante horrible, era como no parar Me ponía, subía, descansaba Y además cuantas más series hacía, más pequeño se me hacía el descanso Era horrible Alex Llevo cuántas horas, un montón de horas haciendo dominadas No sé ni cuántas dos, tres Hora de comer Antes de que sigamos con las dominadas Nos ha llegado un paquete Que creo que sé lo que es Y me hace mucha ilusión abrirlo Nos va a ayudar a progresar mucho en nuestro surfing Espero no cargarme nada Tan, tan, tan Tatatán. Un jouzurf. Lo abre con cuidado para luego hacer esto. Un jouzurf para surfear fuera del agua. Hostia, bastante grande, es perfecto, eh. Padang padang se llama. Dicho esto, Miquel, yo estoy muy jodido. Lo que os he contado del hombro lo tengo fatal. Podría llegar igual apurando muchísimo, hasta 400. Pero tengo miedo de mañana despertarme con el hombro aquí, de estar fatal. Y aunque hay que ir a tope, también hay que ir con cabeza. Sí, no tendría grande. ningún sentido joderme un mes de mi vida por un vídeo. Miquel, que sí que está en forma, va a llegar, porque confío en él, va a llegar a las mil. Me quedan 61 dominadas y estamos de camino al parque de barras porque necesito un poquito de motivación extra. Estoy en 289 por el bien de mi hombro. Lo siento chicos, os voy a fallar, aunque ya estáis acostumbrados. Pero ya no puedo ni levantar el brazo, se me está durmiendo la mano. Conclusión, eh, esto es un reto estúpido, no sirve como entrenamiento, no lo hagáis. 246, 247, 248. Dios Estoy súper reventado, tío Llevo, llevo, no, llevo no, no. muchas horas haciendo dominadas eh, Miradme las manos a ver. Estoy a punto de acabar Me queda como media hora de dominadas Cualquiera de mis entrenamientos de dominadas es más corto que esto Me toca otra, así que voy a darle 951 Seguimos Ya no sube, tío, ya no sube Me ha venido bien cambiar a barra normal En las anillas ya estaba súper cansado Y aquí al menos carga un poco diferente los músculos No sé qué es, aquí creo que podría acabar Sé que habrá mucha gente viendo este vídeo que pensará No están enseñando todas las dominadas, seguro que no las han hecho Chicos, para los que queráis ver todas las dominadas Estoy grabando todo con una GoPro Vamos a dejar el vídeo en oculto, el link en la descripción Podéis clicar, podéis contar todas las dominadas que queráis, ¿vale chicos? Las hemos hecho todas ¡Dos! ¡Oh, ¡Tres! Me queda una. Me queda una. Y quieres la puta última dominada. Dale caña, joder. Sin trampa la última. 1001. Quiero 1001, 1001. 1001. Espérate, Perfecta. 1002. 1002 no. <risa> Estoy derrotado. Guau. Wow. Manito. Muy bien, Michael. Muy bien. ¿Tú dabas de mí? Te dudaba más de tu hermano, de ti lo veía posible. quería a costar, pero. Lo hemos hecho. Ha llegado el momento de ver el antes y el después de las mil dominadas. Alex, aquí tenemos tú antes. Sí. Vamos a ver el después. ¿Tú ves diferencia? <risa> diferencia? Vale, ¿Difera? vale ¿Difera? ahora de espaldas, Alex, tu espalda. ¡Pum! ¡Fuerte! ¡Pusca Ahora sí que se ve más fuerte en la segunda, ¿eh? Sí, se, se, se, te, se te ve más ya fuerte. el estoy recto, pero puede ser la luz, pero sí se ve más. <risa> Nada especial, ¿eh? Vamos a ver ahora las mías, a ver si mil dominadas han hecho algo de efecto. ¡Hombre! Se te ve más fuerte. No sé si es porque estás medio de lado o no. Se me ve más moreno, igual es eso. <risa> no hay gran diferencia. Mira el pecho, no, no se hincha ni nada. Y los bíceps tampoco. No, no, es una, no se ve una diferencia épica Espalda. La espalda igual sí que se nota un poco más, ¿eh? Espaldas hay como más ángulo así. Espalda sí parece que haya más espalda. Bueno, si algún día queréis tener la espalda un poquito más grande, podéis hacer mil dominadas. La tendréis esto más grande. Durante un día. <risa> A ver, al día siguiente. Nada. Y al día siguiente, igual un poquito más pequeña incluso. Chicos. Después de este gran reto que se nos ha ocurrido, bueno, se le ocurrió a Miguel, le dije a Miguel, sí, sí ¿eh, esta semana, ¿qué te apetece grabar? Y no sé en qué momento le dije, grabamos lo que tú quieras. Ya sabía que iba a ser un reto que yo no podría hacer y me llama, me dice, ¿qué te parece mil dominadas en un día? Y digo, hombre, mil flexiones en un día casi no lo consigo. Mil flexiones está demasiado visto y demasiado fácil Mil sí. dominadas, en cambio, yo no lo he visto Y yo, Miguel no sé si voy a poder, lo veo difícil Igual, 100, sí, pero mil Ah, que esto es facilísimo, no sé qué Pum, 289 y un hombro medio lesionado <risa> Hasta luego <risa> Hasta luego <risa> Nos vemos la semana que viene, chicos <risa> Chao <risa> Ok uh.